Si Íñigo abre su micro, mejor. La verdad. Ole, ole. He desmuteado uno y luego he desmuteado otro. Muy bien. Hoy recomiendo jugar de lado porque es como venimos. Muy de lado. Muy, muy de lado porque es Venimos que... con la potencia no habitual. Está. Venimos no, con la no, potencia habitual. No, es no, viernes, no. tenemos musicote. No, no, no, no. Hoy, no. Hoy está la cosa. Hoy eh, hemos empezado tarde. Sí, es Las cosas va. no funcionan. Eh, vaya técnico de mis cojones, dice por Saka. <risa> tiene razón. <risa> Sigan ustedes a World Cartaza, porque es un señor que tiene mucha razón. Puede que sí, pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que es viernes. Y como es viernes, tenemos drop. Que eso es lo que nos interesa. Casi, casi, casi, casi, casi. Luego me saldrá otra vez, luego me saldrá otra vez. Casi, no pasa, casi, nada, no pasa nada. nada, no pasa nada. En fin, eh, eh... Gaming Room, el programa que busca el drop. <risas> Bien, vamos a hacer recuento. Personas, una, dos, tres y, y tenemos cuatro. Borja Hermosa, Rachaldón muchachos, os falta decir, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿no? <risa> Estamos así de millennials, ¿sabes? Ya no, solo, ya, ya no solo puedo darte las gracias por hacernos el jingle como hago habitualmente, sino que ahora puedo darte las gracias en persona. Borja, no. vamos, vamos a hacer una cosa. Eh, cuando Gaiska diga ¿no? que hoy vamos a ver lo que vamos a, a, a eh, sí, hacer hoy Sí, sí, en tal, vez de poner el jingle, dilo tú. En, en vez de hacer el jingle, tienes que soltar tú la frase. ¿Sabes cuál es la frase, no? No, no, no me ha seguido. ¿Gaisca? ¿Eh? ¿Os sea, hagáisca? ¿Borja? No entiendo nada. Estamos perdidos. <risa> ya no le digo. Borja, Borja ¿nos en fin, oyes? Recuento. ¿Ha petado? Se será congelado la imagen. Creo que ha petado Skype. ¿Ha petado Skype? Espérate. Qué bien, qué bien. Vamos bien, vamos bien. Vale, recuento. Personas. Recuento, vimos... personas. Arras al león y Íñigo Sendino. Vamos a empezar Somos por ahí. tres, porque... Eh, Borja debería seguir escuchándonos. No lo entiendo. Íñigo, arras al león. Ahora sí. Vale. Digo, momentáneamente. Vale, se, eh, se está yendo a salto. Bien, perfecto. Cámaras. Cámaras tenemos cuatro, pero una ya no funciona. Así que... ¿Es la mía? Sí, sí, es la tuya. Es la tuya. Tenemos tres, pero una ya no funciona. Y... y bueno, vamos a ir por partes. Has vamos dicho cuatro, larguísimo. Borja Arbosa, Íñigo Sendino, acá un servidor, a Borja León, Arrachaldeón, León, Caruna. A este sí se le ve. ¿Sí? A este sí ah, se le ve. A este sí. Por suerte. Me recuerda a mis directos. No me extraña, la verdad, Gorka, Gorka Artaza, no me extraña. Una duda, una duda que me viene a la cabeza. ¿Podemos decir que Gaisca ha fundido a negro? No porque esa palabra está baneada en Twitch. vale todas? Esta es la otra. No te preocupes que luego también diremos una censurada. Bueno, ¿El sorteo ahora o el sorteo después? El sorteo, el sorteo ahora y el sorteo después. Eh, ¿Cuál es la cosa? Tenemos una cosita que mencionar. Para los que estáis escuchando esto en Twitch, es primicia para vosotros porque esto empieza el lunes. Sí. Eh, cuando básicamente. Cuando mate, publiquemos, el, cuando publiquemos el, el programa y el tweet y todo. Pero vamos a sortear una cosa: Vamos a sortear dos claves de Wukong, el videojuego indie lanzado hace un par de meses eh, para PlayStation 4. Tenemos dos claves para vosotros para que lo juguéis. Wukong es un juego estilo, digamos, un plataformas estilo Mario 64, porque es en 3D efectivamente, con elementos de puzzles bastante. A eh, IPV Y básicamente supone un reto para, para gente a la que le interesen Digamos, las plataformas eh, Entonces No existe Mario Bros. para Playstation Pero existe Wukong Que encima es Indie Y de Playstation Talents eh, Lo cual es bastante interesante La verdad Personalmente Lo he probado Tiene un diseño de niveles Muy, muy exquisito eh, Entonces Las bases Las vais a tener En el tweet fijado De Gaming Room Que tiene el link A la página de Oscar Digital En la cuenta de Oscar Digital Van a estar en todas partes Pero básicamente a partir del lunes vais a tener el tweet en el feed de Euska Digital, en el feed de Gaming Room, de Twitter. Sí. Y ahí vais a tener todas las bases y las condiciones Eso es. para saber qué es lo que tenéis que hacer para participar ¿Qué, y qué en qué caso hacer? podéis participar. ¿Qué, ¿Qué va a haber que hacer? Eso es, qué, qué condiciones tenéis que cumplir y eh, cómo participar en el sorteo. Bueno, lo recordaremos a final del programa de nuevo. ¿Pero, pero qué así. va a haber que hacer en concreto? Vale, ¿qué va a haber que hacer en concreto? Pues específicamente tenéis que seguir a la cuenta de Euska Digital en Twitter, a la cuenta de Gaming Room en Twitter, hacer RT al tweet eh, darle a like es optativo, nosotros agradecemos y tenéis que mencionar a dos amigos con un hashtag, que especificaremos cuál es eh, en los comentarios y decir, básicamente, eh, con quién os gustaría digamos, picaros a este juego efectivamente sorteo clásico, sorteo maravilloso, sorteo, sorteo simple, bonito, sencillo. El primero dos que hacemos. dos claves de Steam que tenemos ahí disponibles de Steam, no sé si son de Steam eh. Eh, no, son de Playstation, Play 4 dos, dos claves de Playstation que tenemos ahí para vosotros y dicho esto, es el momento Borja, tu frase Hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias, incluyendo, obviamente, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y sus consecuencias. También hablaremos sobre los problemas entre ciertos streamers y futuras presentaciones de indies. Y por último, entrevistaremos a Neko Yekaitz de Munatic Studios, creadores de One Last Breath. ¡Comenzamos!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 Madre mía, es que vamos muy de lado, ¿eh? vamos de ladísimo, o sea... Cositas del directo. Cosas raros, cosas movidas... Esto, Cositas esto del directo, imposible. pero bueno, eh, hoy me interesa mucho que esté Borja aquí, porque como ya hemos comentado y era obvio, es obligatorio mencionar esto, es la noticia por lo menos del primer trimestre del año, Microsoft ha comprado Activision Blizzard y King, y King... Eh, ambas dos las ha, digamos, tragado para ellos. Eh, Perdón, entonces, antes inciso, de. eso no, inciso, e inciso, inciso, inciso, yo, inciso voy a, yo voy a apelar a la regla número uno. Es decir, Borja ahora mismo aquí está como eh, troll mmm, eh, variado de lo que él quiera decir. Pero, eh, Aisca, por favor, no todas las noticias tienen un aspecto legal obvio y evidente e <risa> interesante. Innecesario. No, innecesario no Borja, una empresa ha comprado a otra. Eso tiene un aspecto legal interesante. Todo tiene un aspecto legal interesante. ¡Toma! ¡Venga! Pero... ¡Hala! No sé qué haces, estudiando un científico cuando te puedes ver el económico. Pero... Claro, es que Borja, tú eres abogado, coño. Es que eso claro. no vale. Claro. Es Escuché una vez en, en un post de Facebook que los abogados podemos ver un contrato oneloso bilateral donde tú solo ves que compras caramelos. Es Borja con Gaiska contra Villalba con Íñigo. Eh, RT o Fab en Twitter. Venga, para adelante. Hashtag legal sí, hashtag legal no. Ay, madre, Dicho madre. esto eh, Activision Blizzard Para los más millennials Generación Z, os deberá sonar Activision Blizzard, Blizzard por Overwatch, Activision por Call of Duty Mayormente, pero diréis King, King es una empresa Los de Candy Crush, coño Efectivamente, para, para la gente más, más eh, madre Que va por el nivel 6500 de Candy Crush eh, efectivamente ¿Estamos hablando que... de tu madre que está en el chat ahora mismo? No, porque mi madre no juega al Candy Crush Menos ah, vale. mal, menos mal Vale, abuelas de la generación De la Silent Generation, ya nos vamos a los setenta y tantos Pero aún así No, no, tu abuela no juega al Candy Crush eh. Eh, mi, abuela, mi, mi abuela no puede jugar al Candy Crush No, no, no, no eh, ¿Cuál es la cosa? Eh, ¿Cuánto ha costado la bromita? Pues 68.700 millones de dólares. Ah, Unos aproximadamente 60.000 millones al cambio, en euros. ¿Qué va a comprar tuches al parque. ¿Qué dices tú? Bueno, pues ya teníamos pre eh, compras previas. Por si no lo sabéis, por si no lo sabéis, Minecraft de Mojang es de Microsoft. Sí, sí. Les costó la bromita 2.500 millones hace varios años, que ahora en, a día barato. Hoy costaría muchísimo más. Barato, barato. A día de hoy costaría muchísimo más, eso sí que es verdad. Y compró Bethesda hace relativamente poco por 7.500 millones. Que Bethesda, al ser un estudio chiquitico, pues le salió barato. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la cosa...? No sé hasta qué punto esto se hace así, Borja, corrígeme, pero lo que ha hecho ha sido comprar todas las acciones de la empresa. O sea, como, como tal, no ha comprado la empresa, ha comprado todas las acciones de la empresa. Es que comprar una empresa son comprar las acciones de la empresa. ¿Te has sido de una OPA? No. Vale, una OPA es una oferta pública de adquisición, se llama así porque tú ofreces comprarle a todo el mundo las acciones de la empresa, es decir, por eso lo haces público. O dices, a todo el que sea accionista de la empresa, que sepa que se la compro por tanto. Tú te quieres hacer con el 100% de las acciones y, por tanto, con la totalidad. También te puedes hacer con el 51%, a lo Dimitri Peterman... Entonces no es propietario de todo, pero sí lo suficiente como para mandar. Esa referencia es súper, súper, súper boomer. ¿Veis digo, cómo ¿verdad? está bien tener a Borja aquí? Hacedme caso eh, de una... Un, un ejemplo muy reciente, la compra de Euskaltel por parte de Masmobil, eh, con, con una Oca, OPA, consiguieron comprar como el 97% de las acciones, y luego hicieron una cosa muy bonita, que fue ir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y decirles... Miren, señores, quiero el 100%, así que vamos a obligar a una compra forzosa al 3% restante. Y se lo concedieron. Ah, guay. O sea, es una, es una herramienta que yo la leí y dije, hostia, esto es la polla. ¿Quieres una empresa? Toda para ti. Da igual que haya un accionista minoritario que se resista, <risa> toda para ti. Pues lo que ha sido comprar todas las acciones a 95 dólares cada una. Ah, qué barato no es, qué barato no es. Eh, de esta manera pasa a tener el control sobre eh, sagas o juegos como Call of Duty, Diablo, Overwatch, Warcraft, Starcraft, Crash Bandicoot y Candy Crush. Qué bonito. ¿Qué pasan a ser de la familia de Xbox? O sea, vamos a tener Candy Crush en Xbox. Eh, ¿En Game Xbox Pass? Game Pass. ¿Confirmado? ¿Competitivo de Candy Crush? ¿Competitivo ¿Confirmado? de Candy Crush? Eh, actualmente el CEO de Activision Bobby Kotick Mantendrá su puesto Hasta que la compra Se haga efectiva Que se espera que se haga En aproximadamente tres meses eh, Posteriormente El rol pasará a ser De Phil Spencer Actual CEO de Xbox eh, Microsoft de esta manera No va a despedir a todo Cristo Simplemente va a ganar 10.000 trabajadores Y eh, la idea Precisamente Ya compró Minecraft en su momento Compró Bethesda Ha comprado esto por Mazopasta Pues Mazopasta Mazopasta mazo Mazopasta mazo pasta, eh, <risa> creo, creo que no todo el mundo Tiene 68.700 millones de pavos Disponibles para gastar. Ya no es tenerlos, sino disponibles para gastarlos. Eh, lo que quiere es que la mayoría de los eh, videojuegos se puedan migrar a prácticamente todas las plataformas y con todos los sistemas, porque Xbox Game Pass. Metaverso, eh, Metaverso. Y una de las cosas que han mencionado precisamente es el Metaverso Xbox en todos los dispositivos. Yo creo, sinceramente, o sea, yo estoy viendo esto y la gente lo ve como algo impresionante, porque puedes tener todos los juegos del mundo en el Game Pass y eso es brutal y es impresionante y tal. Vamos a tener un monopolio de Microsoft, os estáis dando cuenta. Bro? Y vamos a tener que pagar mucho para eso. O si estáis. No, de hecho no. De hecho no. El Game Pass son 10 pavos mensuales. Claro. No es mucho. No. no es mucho. No, ahora no, pero... Ahora son 10 euros mensuales. Dentro de 5 años. Monopolio. ¿Cuánto basta? Monopolio. Porque cuando tenga monopolio, puede poner el precio que le salga de los huevos porque lo va a tener todo. ¿Cuánto valían Netflix al principio? ¿Cuánto valían Netflix al principio? Eh, pues unos 10 euros. ¿Unos 10 pavos mensuales? Sí. ¿Y ahora vale? Sí. Unos 15. Claro, eh, la cuestión es que en un mercado, y esto, en esto sí que podemos apelar a Borja, en un mercado en el que hay cada vez menos actores, el que pierde siempre es el consumidor, porque pierde competencia, pierde oferta y pierde eh, mmm, precio, sobre todo. Dice Gorcartaza que desde Game Pass, que es lo mejor que hay, estoy de acuerdo, yo he probado el Game Pass y estoy de acuerdo que es brutal porque... Prácticamente es decir, Buah, quiero jugar a tal cosa, lo buscas y existe ahí, está sí, metido ahí, sí, sí. porque tiene una cantidad estúpida de juegos eh, ¿Cuál es la cosa? El crecimiento está siendo bastante potente, o sea, el año pasado estábamos hablando de cifras de 18 millones Hemos saltado a 25 en 3 meses, Son sí, 25 sí. millones, o sea, el crecimiento de jugadores del Game Pass está siendo estúpidamente rápido No, a ver, si, eh, el sistema es bueno, aún es, así y, y está muy bien, lo que pasa es que eh, comprando Activision Blizzard y King te quitas a un... A un actor del mercado Porque creo claro. que Activision Blizzard También tenía su tienda O algo así eh, No, tiene la Battle.net pues Tiene la Battle.net ¿tiene, Tienen Battle.net Pero la Battle.net la sí. sigue manteniendo Pero por lo menos Pues en, la van a mantener Lo justo y necesario no Claro También te digo O sea, en cuanto tal pero Se van a meter todo en Xbox Pero eso es, es como, como lo que ha pasado Con League of Legends O sea, eh, Riot ha cogido sus juegos Y le ha dicho Epic Toma, mételos en tu launcher Pero ellos Tú, tú sigues teniendo di, di, eh, Tú sigues teniendo literalmente disponible Que antes no existía A la vez que los metieron en Epic Sacaron una cosa llamada Riot Launcher entonces como los puedes escalar donde te dé la gana Sí, pero esto va a ser al revés Esto va no, a ser el vale, que, eh, que vamos a perder ¿Cuál es la cosa? Eh, Activision Blizzard Activision Blizzard tiene contratos con Sony Que esa es la cosa, esa es la segunda noticia, pero quiero palmar las dos sí, sí, eh, el rato eh, junto. Esa es la cosa eh, Activision Blizzard tiene juegos Con Sony que son exclusivos de Sony eh, Que, es, es, lo que vende, es lo que vende Playstation Los exclusivos de Playstation ¿Cuál es el ligero detallito? Al tener esta compra Hay ciertos exclusivos de Playstation Que pasan a ser de franquicia de Microsoft y eso supone, literalmente, de todos los juegos que han conseguido, el 30% son de Sony. ¿Y qué ha supuesto eso? Una pérdida en tres horas del 13% de sus acciones. Aproximadamente 20.000 millones. Borja, eh, opiniones al respecto. Pues mira, llevo un rato queriendo decir lo siguiente. Me ha encantado tu frase célebre de eh, Microsoft está consiguiendo un monopolio. Dijo nadie nunca. <risa> <risa> o sea... Microsoft está haciéndose un monopolio, claro que sí amigos. Sí, sí, sí, pero ya, lo que ya no es solo Microsoft... Toda la puñetera vida, pero es ¿no? que ya no es solo Microsoft, porque Microsoft, vale, o sea, Windows es múltiple eh, en uso, ¿sabes? Porque aparte de código abierto es el, el sistema operativo por defecto. Pero es que ya estamos hablando de Xbox. Abierto, como tal. ¿Qué has Eso, pero, ¿Qué he dicho? ¿Qué has dicho de código ¿Qué he dicho? abierto? Código ¿Coño, abierto, Linux. Sí, código sí. Abierto, o sea, de sistema operativo... Sí, sí. El por defecto aparte, es Windows. Sí, sí, básicamente Sí, pero no. sí. Sí, sí, básicamente O sea, sí. o sea es, es lo que usa ahí. todo Cristo. Sí, básicamente sí. Empresas, sí. en general. Entonces, sí, sí. ¿cuál es la cosa? Eh, que eso vale, eso todavía lo puedo llegar a entender en ese sentido. Eh, porque eso lleva siendo así bastante tiempo. Pero es que con Xbox estamos consiguiendo eso. O sea, Xbox es una consola pero al poder migrar a PC no, porque no, es de Microsoft no, perdóname, Xbox perdóname, es una consola perdóname ahí, es una estás, ahí estás muy equivocado Xbox es una plataforma de juegos no porque es lo que te vende Microsoft no que Xbox pero también es un hardware no el sí. la consola como la, tal es la una consola pieza de la... sí Borja la consola es la Xbox Series tal pero desde el momento en que han cogido todos sus juegos y te los han plantado en una aplicación de Windows que llaman Xbox en la narrativa que te está vendiendo Microsoft es la de Xbox es una plataforma de juego. Eso es disonancia ludonarrativa. No, eh, el Xbox Eso Game Pass, será lo que tú quieras, <risa> pero es lo que están vendiendo. Que, te, no, que, que, que pongas. competitiva que evidentemente no tiene Sony. ¿no? Esa pues es la cosa, Android. porque Sony no tiene un ordenador, obviamente. O sea, que se alíe con HP y lo saque, pues enhorabuena, pero es que Windows, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estás llamando Xbox Game Pass a un servicio en ordenador. Claro. Xbox Game Pass sí, ¿Qué Xbox tengo en el ordenador? F pero que no, que Xbox ya no es una consola. Xbox es una plataforma de juego. Una plataforma de juego que tienes accesible en el ordenador, que tienes accesible en tu consola de Microsoft, o que tendrás accesible, no sé si estos han, han hecho juego online de estos maravilloso. El Xbox, también... el Xbox Live Gold se eliminó. Joder, pues... qué nombre. El online se eliminó. El online, al igual que tenemos. Y eso era lo que el quería online yo... quería decir rollo Stadia y estas cosas. Eh, eso, eso está en el Ultimate. El Xbox Pass Ultimate, pues, pues lo tienes. Eh, si tú juegas el, desde la aplicación de Xbox al juego que te dé la gana eh, con tu móvil... Sí, sí, sí. Pues, pues eso también es Xbox. A eso vamos a ir después. Esa, tanto, es la, sí. esa es la narrativa que te está vendiendo Microsoft. Otra cosa es que tú no se la quieras comprar y le digas, oye, no me contes tu vida porque Steam lleva años ahí. Y Steam es otra cosa que no es una consola Y vale. cuidado, porque es como Steam de Valve Lo por defecto, ¿no? En, en ordenador es lo que podríamos definir O sea, Steam lleva muchos años en la industria Steam tiene gran parte de la industria Cuidado, Steam, Epic, Origin, Riot Launcher eh, or, eh, ¿He dicho Origin? Has dicho Origin No, he dicho Epic eh, Origin de EA Epic de Epic, obviamente eh, Steam es de Valve Tienes el Riot Launcher, como hemos dicho Está go ya. Eh, o sea, hay muchas cosas. ¿Le están haciendo competencia? Sí. ¿A la velocidad necesaria? No. Pero que venga Xbox con esta potencia de fuego, pues asusta un poco. Claro, porque es eh, quitar más quitar competidores de un mercado pues que de por sí ya tiene pocos competidores. Y a la hora de... Con el tema de Sony, a la hora de esto que ha pasado, eh, la gente se ha hecho una pregunta. Una en específico. ¿Seguirán los juegos disponibles para la consola de Play? La, la, la consola de Sony para PlayStation... A lo que, Seguramente a lo sí. que eh, Microsoft no. ha respondido. ¿Qué Hay, crees que ha respondido? Hay contratos de distribución. Hay contratos. Vale, ¿qué significa eso? ¿Que sí o que no? Está firmado. Sí. Básicamente, sí, está firmado. Me encanta el gesto. Está que firmado. Está vale, que alguien me saque un clip de eso, porfa. Eh, conclusión: sí. Han dicho que posiblemente los, los mantendrán porque a Xbox le renta llevarse bien con PlayStation. Porque las guerras de consolas son solo cositas de niños de 3 años y tres neuronas al mismo tiempo que se debaten sobre... No es que PlayStation es mejor porque tiene no sé qué y tiene de las tofas... Ya, y tienes Halo en Xbox. Y tiene lucecitas. Y tiene Hombre, luce... en, eh... en eso en eso el PC les gana a todos. Eh, en general, yo creo que todos estos con sus estudios comprados van a atender... Ah, eh, si no es un producto super mega ultra rompedor tenerlo en más plataformas para vender más ahora bien si es, sí, si es un, un, una gran IP un AAA una cosa así te van a decir bueno mmm, este igual no para todos y ya está esa, esa es la cosita el problema Porque es que muchos de los que han comprado son AAA ese es el ligero sí, problema. pero yo digo algo más como Halo más pero exclusivos. Halo de por si sí es, es, sí es de Xbox y siempre va a ser de Xbox por eso lo digo un yo te recuerdo PUBG PUBG era de Xbox hasta que perdió su grandeza es y, cuando, y cuando perdió su grandeza, se pasó a Play Y cuando ha perdido aún más su grandeza, es gratis Ese es el problema es una Estamos sacando todo el rato noticias de contexto Que vamos a hablar después, esto es impresionante eh, La cosita, el detallito eh, Aún así, por mucho que Están creciendo un huevo y tal Y esto era algo que quería comentar yo con Borja Porque precisamente hablábamos del monopolio Vale, pues ahora mismo tiene aproximadamente El Game Pass, te puedo calcular, 25-26 millones de usuarios El PlayStation Plus Que es el sistema online de online de Play Exclusivamente online Y al mes te dan algunos juegos eh, El sistema Exclusivamente online Cuadruplica ese número Son 100 millones de usuarios Actualmente Entonces ¿El tema de llegar a Monopolio? Pues creo que les va a costar un poquito Porque el Plus sigue teniendo Una cantidad de usuarios Estúpidamente alta Por un servicio Que, el, que Xbox Te lo da a día de hoy Gratis ¿Qué opinas? que no solo se puede afectar el mercado con un monopolio, si eres el único está claro que puedes fijar los precios, pero también existen los oligopolios, también existen los cárteles, también existen los casos en los cuales te pones de acuerdo entre dos o tres empresas para poner un precio alto, también es cierto que eso requiere que esas empresas se pongan de acuerdo, pero que no es no el único peligro en este caso el monopolio y como ya hemos comentado alguna vez aquí, lo que hace Xbox con el Game Pass Play tampoco lo está intentando imitar demasiado todavía. PlayStation Now, pero el problema es que Xbox obviamente al tener varias empresas y al tener varios juegos y varias IPs y varias cosas en general que sacan eh, juegos Pues puede implementar muchos más desde lo que ellos llaman día cero, el jugar desde día cero en el Game Pass Cosa que PlayStation no está aplicando y me parece estúpido porque con los indies podría haberlo hecho, por ejemplo Claro, de momento no es no da mucho para preocuparse porque parece que con este movimiento lo que quiere hacer Xbox o Microsoft en este caso con esos juegos más bien es desbloquearlos, que dejen de ser exclusivos de la plataforma de la competencia para que se incorporen también a la suya pero claro, los monopolios nunca los ves venir el primer día Romano cayó en un día <risa> más bien, efectivamente, más bien. efectivamente Villalba, ¿qué querías decir tú? ¿Tú vale, tú? me he acordado ah, vale <risa> Ahora, PlayStation no tiene Candy Crush no cuenta. ¿PlayStation tenía Candy Crush? ¿Ah? ¿Ah? Mi móvil sí. <risa> yo, veo, yo veo ya a, a mi abuela jugando al Candy Crush en un Nokia. ¿Alguien sigue jugando al Candy Crush? <risa> yo qué sé, las abuelas que van por el, 6, por el nivel 6500, esas son las verdaderas gamers. Las gamers de la vida. Las que se han pasado el juego. Tú puedes pasarte el Dark Souls, pero llega al nivel 6500 de Candy Crush. Y llega al 120. <risa> Impresionante. Pues esas creo, bien Creo que con... Finalmente este desenlace, conclusión, desarrollo Pasamos a la siguiente noticia Ah, sí, pasamos a la siguiente noticia la siguiente. Joder, <risa> Es que me, quedo, me he quedado colgado Como las Xbox Eso ha sido un golpe muy bajo Que no, <risa> que no estaba fundamental <risa> ya, en nada ya, es que la, la, la, la. El, el problema es que yo he a Villalba y hemos pensado otra cosa Los dos no, yo pensé. Pens ¿Has hostia, pensado en lo que he pensado yo? No, de hecho no. ¿No, no, me ¿No has pensado en lo que he pensado yo? Que mantengo dos en enojas ahora mismo activas para leer el texto Vale, eh, no es legal decir lo que hemos pensado. <risa> ¿Qué, ¿Qué habéis pensado? A ver, ¿qué habéis pensado? Doki Doki Literature Club, suficiente, no, no, no voy sé, a decir más. Él, pi él piensa claro. por los dos. No voy a a sí, básicamente. Eh. Te voy a censurar ya. Vamos a centrarnos, Dios mío de mi vida. Eh... Céntrate tú, que no sabías subir la música. <risa> Vamos a centrarnos. Qué, qué puta mierda <risa> <risa> Los culebrones le quedan a Íñigo. Hoy, en, perdón, en anteriores episodios de... Eh, El secreto de Puente Viejo. <risas> culebrones de mierda en Twitch. Bueno, resulta ser que os cuento... Eh, mientras estos hablan de fondo, os cuento que hay dos streamers por ahí: uno que es un señor y otro que es una señora. <risa> <risa> por ahí no son de los más famosos, <risa> ni de nada. No, para de nada. No. De Deben ser Ninja y Pokimane. Eh. Estos, estos, esta noticia también tiene un eh, retroaspecto legal. Borja, han, no te preocupes. Han empezado, han empezado a pelearse como niños: diciendo, ¡ay, es que yo te voy a denunciar! ¡Es que no te voy a denunciar! A ah, Ya le vale, quedaban dos neuronas a estos, les queda una cada uno. Eh, ¿De dónde ha, veni ha venido esto? Aquí no lo tengo puesto Así que bueno, a la fuente no? A ver si en la fuente tenemos ¿A que la explico yo? Eh, algún explicar, ¿La explico yo? ¿De dónde, ¿De dónde ha venido? ¿La explico yo? Sí Vale eh, Ninja y Pokimane Dos streamers para nada conocidos A ver, a ver Se esta, han amenazado con esta. acciones legales ¿De dónde viene? ¿De dónde Vale, viene? vale, vale Esto viene de que Un día eh, A Pokimane Un chaval llamado Gideon Que es también un streamer sí. No tan conocido Le hizo una raíz de odio sí. Que para nada son habituales en Twitch Nada ¿Qué es lo que pasó? Eh, que Pokémon pues, lo vio y dijo, eh, oye, no sé qué, iba a hacer un streaming de 12 horas y tuvo que cortarlo antes de tiempo. Sí. Y eh, Twitch baneó a Gideon durante 12 horas antes de banearlo definitivamente sí. de por vida. ¿Cuál es la cosa? Ninja intentó recurrir. Esa, esa denuncia, y ese baneo. De y, entonces, y entonces Pokimane se lo tomó como un insulto personal y empezó a, a decir que iba a tomar medidas legales. Sí. A lo que Ninja dijo que así, ah, pues yo también. Entonces Pokimane ha amenazado a Ninja con una denuncia por acoso y Ninja ha amenazado a Pokimane con una denuncia por difamación. Eh, estos son dos chiquillos peleándose en el patio del colegio. Oh me, no, encanta oh piensa, no, me encanta cómo piensa Borja con, con, así tan serio. Me encanta. Sí, sí, sí, como se suele decir, problemas del primer mundo, ¿no? <risa> Tal, cual. Tal cual. O sea, quiero decir que... Mejor que resumen yo, no hay. O, o sea, que ahora se diga que yo, el, el acoso, por supuesto, es una cosa gravísima y, y decir que, que estamos... Eh, ¿Y las redes respecto? de odio son una mierda en esta plataforma? Absolutamente, absolutamente, eso hay que decirlo. Pero, coño, lo que hagan estas personas o lo que sufran, pues evidentemente tienen todo el derecho del mundo a denunciarlo, pero ya está, ¿sabes? Las denuncias también las puedes hacer en privado y no ponerte a comentar en eh, más. las cosas ya está, Voy a denunciar, pues lo denuncias con todo el derecho o no, ya se verá. Es que no, yo te voy a denunciar a ti, no es que yo te voy a denunciar a ti, no es que tú más, tú más. Esto es un tú más, hombre. Eh. Venga, por favor. Tú más, yo más, bueno, bueno. No, no, a ver, esto lo dijo un, un señor, no me acuerdo dónde ni en qué, pero ha quedado como un BM. La pistola está, no está para enseñarla. El que enseña la pistola es un parguela. Es un referentes ¿Sí? culturales te está sacando de la mano. Borja, ¿quién dijo eso? No lo sé, creo que un tío random en un programa de cuatro. Puede no, ser. Puede ser si, no es, si no es un Alabama Man... Calle, oh, no, no, no, no. Si es un Alabama Man o no es un pavo de Texas, o no me vale. No, no, no, no, no español, español. Ver, ¿no sí, es, es el una. sketch ese de Pim Pam, toma la casita. Hostia. Uh, pues uno de esos pues, De Rave De Valencia De, de pues, metido vamos. Pues efectivamente Aquí Si eh, no es el pavo si, de la UPV Si tú quieres Coger y denunciar a alguien Coges y le denuncias Y ya sí, está Ya y está Y punto Y Lo no justo. te haces Y no te haces un pilar rubio Con la denuncia Así en la mano Todigna En la puerta de la comisaría Con una foto en Twitter A ver La 2020. tendencia La tendencia eh, De hoy En Twitter Era eh, pazpadilla Contra Belén Esteban No te digo más eh, Es que todo esto Por eso no tengo Twitter ¡Ja, <risa> Bien. Todo, todo Hoy esto... en Culebrones con Gaming Room Es que todo esto es ridículísimo Entonces para hablar de esto Prefiero que hablemos de otra cosa Dice Gorcartaza que él no ha sido, así me gusta, muy bien no Bien, perfecto Nomura, cabrón, paso a darle paso a Gorka Villalba ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Lo digo con todo el sentido del mundo Gorka Villalba, por favor Kingdom Hearts, en 9 para Switch La saga del completo mediante la 9 mediante para Switch de, A partir del 10 de febrero Kingdom Hearts, es una saga de videojuegos desarrollada por Square Enix En colaboración con Disney Dirigida por... Nomura, cabrón ¿Cómo se llamaba? Plan. No, nomura, pero el nombre Nomura, el nombre me da igual Son, son japoneses, el nombre te da igual Kojima es Kojima Hideo es Kojiman. De hecho, ni siquiera, ni siquiera es Kojima porque desde que llegó e Aitor a este podcast se llama Kojiman. Kojimba. <risa> También. Las ediciones incluidas en esta saga son Kingdom Hearts HD 1.5. Suerte para ver todo más eso. Más 2.5 Remix en mayúsculas Cloud Version. Kingdom Hearts HD 2.8 <risa> Final Chapter Prólogo Cloud Version. Y Kingdom Hearts 3 Plus remin Cloud Version. Por favor, un aplauso para Gorka. Quiero mi Advance en inglés. <risa> El 10 de febrero es el 10, 20 aniversario del juego, razón por la que es la fecha de lanzamiento de la saga. Pues muy bien. Básicamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que Nomura quiere coger, quiere coger su producto, que, su trapito, que, que, que ha empapado un poquito de agua, y lo está exprimiendo, pero lo está exprimiendo sin agua ya. Mi, mi problema. Eh, esta mierda, que es Kingdom Hearts, los tres estos que estáis, que estáis viendo, suerte para leerlos, eh, los tres en la nube por 70 pavos. Que han hecho, literalmente están cogiendo juegos que ya existen y están haciendo. Mira, yo tengo. Ya, pero, yo tengo, yo tengo. Pero los... igual uno está para la PlayStation 2, otro para la Wii y otro para la Nintendo 3DS Plus XD. Sí, sí, sí. Sí, pero, <risa> sí, pero yo estoy Clot literalmente cogiendo, estoy cogiendo los reactivos A, B y C y estoy haciendo. Mira, A más B te lo vendo. B más C, te lo vendo. Le doy la vuelta. B más A te lo vendo. Esca, te voy a matar. Esca, el jo... No critiques los videojuegos en refrito de ya existentes porque si no alguien aquí puede acabar muy mal. ¿Quién? No, no, nadie, nadie, nadie, nadie. No, no, no, ahora hablas, ahora hablas. <risa> no, no, a, a, yo, yo levanto la mano el primero y digo, esta temporada en Sarian Sear, a eso hacía referencia Borja, en Navidades nos hemos marcado un refritazo de puta madre, pero solo para las radios, hemos sido honestos. Un tal un Chejo, eh, cortesía de Mikkel, si tienes una escopeta colgando de la pared en la primera escena de la obra, este deberá ser disparado en el último acto. ¿Qué? Yo creo que eso se lo puedes aplicar a la muerte de Lorca en la guerra civil, la eh, verdad. Miquel, por favor. O sea, quiero decir, ¿cuáles son los referentes culturales de esta empresa? No entiendo pues, nada. Cada uno tiene los suyos, este tiene a Chejo y tú tienes a Uncani Valenciano. El nombre, Correcto. Encima, tío. el nombre. A ver, no eh, a ver, a ver en esta nombre. casa siempre Pero ha se habido se cultura. Más claro, desde el GTA Trilogy. ¡No! Hasta el Super Mario 3D All-Star. Venga, vamos a hablar de Geta Vamos a hablar de Geta Trilogy. Vamos a hablar de Geta ¿Cómo reventar una obra de arte? Yo digo una cosa. En esta casa, hasta hace poco, o sea, un año más o menos, la hora de saber y ganar era sagrada. Sí. Algo ha hecho saber y ganar mal, pero era sagrada. Entiendo la referencia yo también. O sea, era la de. Hay que ver. Bueno, dicho el tema de Kingdom Tengo una pregunta. ¿Por qué los nombres tienen? Kingdom Hearts HD. Sí, la, sí. Buena calidad de imagen, claro. ¿no? Buena a calidad ver, de imagen, porque porque si te ponen HD no puedes quejarte de los otros. Sí, pero, pero es que luego viene 1.5 claro, más 2.5. Claro, claro, claro. Básicamente claro. Lo, que han, lo que han hecho es la última versión de cada cosa, o sea, del, del Kingdom Hearts 1. Luego hicieron el 1.5, luego lo juntaron con el 2.5 y han hecho la versión HD. Que te, bueno, están, no, vendiendo, no, eso, que te espera, están vendiendo espera, espera, el mismo espera, juego espera, tres que, veces. Que, que no acabo de decir el nombre porque ahora pone remix todo en mayúscula. Claro. Eso, con ¿Lo puedes hacer y luego lo han subido a la nube. No, no, no, Eso no, no. que, no, que no acabo de leer el título todavía. Cloud Version. porque es en la nube? la nube? Pues lo han subido a la nube. Ah. El Cloud Version, los Cloud Version es por la y el nube. ¿Y parecía tonto? <risa> Hombre. O sea, o sea eh, no, no, no, Nomura no parecía tonto. Nomura pues es el pavo más listo del mundo. ¿Cuál es la cosa? Está vendiendo un refrito de refrito de refrito, como ha dicho Borja. De una cremallera. Encima mal hecho y te lo está el vendiendo por 70 pavos. Si vamos, se lo compra a ese precio. Y te, lo, y te lo vende por 70 pavos encima, o sea, te está cogiendo, lo que es lo que he dicho Te está cogiendo y todos ver, los reactivos, está haciendo todas las combinaciones posibles y te lo vende ni siquiera, Es que ni siquiera es ni un remix, a ver, ni pero, es, ¿cómo un, que no? es un port, se, es un port se, mal hecho Se llama remix, pone remix en el nombre Es un port, es, se llama remix porque está mixeando todo No, porque el nombre era así <risa> Porque bueno. está mixeando todo, es como si le llamo vaticado de Kingdom Hearts Que no te sorprenda Gerencia ha decidido cerrar este tema porque tenemos que avanzar al siguiente porque os estáis metiendo en bucle es que No que... mura, cabrón, es que voy a terminar 8. con eso Es que 2.8 Así que vamos a hablar es un Game pass. de Game vamos a hablar de Game Pass, eh, es, es algo que está. En la primera noticia ya hemos mencionado un poco todo el guión, pero aún así da igual eh, Vamos a hablar del Game Pass, ¿por qué vamos a hablar del Game Pass? Precisamente por lo que hemos comentado antes No quería meter tres de Xbox seguidas, así que los he separado un poquito entonces, ¿qué es el Game Pass por si vives debajo de una piedra? Ya lo hemos explicado antes ¿no? El Game Pass de Xbox es un servicio de suscripción que contiene muchos juegos descargables Similar al sistema de Playstation, Playstation o no, que es posterior al Xbox Game Pass eh, La compra de diferentes empresas por parte de Microsoft Obviamente ha beneficiado este sistema con la última aún más Y tiene tres tipos Game Pass de consola, Xbox Game Pass, eh, para la Xbox El Game Pass para PC Y el que ambos cuestan 10 pavos al mes y el Game Pass Ultimate, que son tres juegos más y tiene la ventaja del Xbox Live Gold, que te permite jugar a los juegos online gratis en PC. O sea, juegos online de Xbox gratis en PC es un rollo muy raro. Y que además incluye otros servicios como el EA Play, por ejemplo. Eh, ya que ciertos contratos entre Microsoft y EA pues, permiten que Microsoft tenga eh, hasta cierto punto control sobre los juegos de EA. Entonces incluye el EA Play. Eh, el Game Pass Ultimate, que esto es lo interesante También tiene el servicio en la nube de juego Que permite jugar desde la nube en ordenador Android, iOS y Android TV también Si tu abuela puede jugar al Candy Crush ya en la TV eh, Incluye, hemos dicho ya, EA Play y Xbox Live Gold Que permite jugar además a juegos online ¿Cuál es la cosita bonita de todo esto? Yo os recuerdo la última generación de consolas Tenemos la Play 5 Tenemos eh, la Switch OLED Pero eso me da un poco más igual Y tenemos la eh, Xbox Series X y S os recuerdo la diferencia entre estas dos, que es lo interesante. La Xbox X es la nevera. Eh, la nevera que suelta suficiente. Fumero. La nevera que suelta suficiente aire para poder poner una pelota de ping-pong encima y que vuele. Y la Xbox Series S es la chiquita que tiene una, una capacidad mucho más enana. Y que al mismo tiempo eh, es, digamos, también más barata. Y tiene menos recursos, menos capacidad, menos todo. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Y que es la única que queda en stock Eso es, ahí era donde quería llegar yo Por escasez de chips y demás que vamos a hablar Después también eh, La cosa está en que obviamente no hay Play 5 Y no hay Xbox Series X Que de hecho Sony ha asegurado que va a sacar Más, eh, más stock Que va a hacer más Playstation 4 Porque no hay Playstation 5 Pero da igual, se van a agotar igual y eh, de Xbox Series X tampoco, de lo que sí que hay es de Xbox Series S, cuando se vio esto en el Black Friday, cuando se estaba rebajando to cristo Entonces, ¿qué es lo bonito? Si te compras el Xbox Game Pass o el Ultimate, a malas, el Ultimate sería lo interesante porque es el que tiene servicio en la nube Puedes jugar en Xbox Series S, que tiene recursos más que suficientes porque estás jugando desde un servidor, no estás jugando desde la consola Puedes jugar a los juegos de Xbox es muy interesante, es muy interesante. Gastarse 300 pavos para eso, pues yo tampoco te lo diría, porque lo puedes jugar en un portátil de patata, básicamente. Eh, Opiniones al respecto, Borja. Pues yo todavía lo sigo teniendo jodido, porque mi PC es una chufa y la consola es la PS4. Bueno, diga, con, con Play 4 de por sí puedes hacer bastante cosas. La cosa está en el sistema este de nube, que como no juegas en tu ordenador, ni en tu consola, ni en nada, que juegas en un servidor externo... Pues te da igual Sí, puedes tener una patata y fungera. Puedes tener una patata Bien de gorda Y que corra Siem, Siempre y cuando La nube funciona bien Que ya vemos Lo que pasó con Stadia ¿no? Eh, sí, pero Stadia ¿Por qué era Stadia? O bueno. sea, el, el Xbox Por suerte Creo que funciona mejor Si funciona Pues pelotazo Básicamente Esa es la cosa eh, Son 13 pavos al mes Yo creo que es más que asequible Y, y no, te, no tienes que descargar nada tú Porque el Game Pass Sí también es interesante Para la consola Xbox Series S Pero si tienes la pequeña Que son 256 fijas Pues como te, que, como te descargas El Call of Duty Está jodido básicamente sí. entonces eh, qué es lo bonito de todo esto todas las cosas qué es lo bonito de todo esto el tema de que puedes tener todo en cualquier parte qué es lo malo que si te compras el Xbox de el Game Pass de consola pues por ordenador no lo tienes y viceversa o sea tienes que comprarte o uno o el otro el último y no sé hasta qué punto se pueden combinar creo que tampoco pero aún así y aquí era donde estábamos hablando precisamente del monopolio porque el PlayStation Now no tiene una mierda de usuarios comparados con el Game Pass pero el PlayStation Plus tiene un huevazo de usuarios comparados con el Game Pass ¿Algo más que comentar, Villarba por ejemplo? Si revendo una PlayStation 5, ¿por cuánto lo podré sacarla? Creo que te sale mejor como las personas, ¿vendrás por órganos? Pues esto por chips. La verdad, yo creo que te renta más. Eh, Bueno, dejando un poco de lado las, las cosas de mercado secundario. Yo cada día entiendo La censura no, de Íñigo no, me no, encanta. Pero... De este programa. Eh... A ver, vamos a hablar de la, de la movida de los chicos. ¡Gráfica! ¡Sigue sin haber! Eh... Y ahora menos. Estoy buscando un, un, un nombre que Borja seguro que lo tiene porque yo no lo tengo. ¿Cómo se llamaba la empresa esta que hacía Foxconn? Foxconn, vale, perfecto. Foxconn, de Foxconn no vamos a hablar, que son los que hacen mogollón de plata. Star Fox. Base y, y fabricaban los iPhone y todas estas eh, historias que creo que lo siguen fabricando. Vamos a hablar de eh, TSMC porque es una de las empresas que fabrica semiconductores. Es decir, eh, básicamente chips y otras m, cosas que su, se utilizan en electrónica, transistores, cosas de estas. Semiconductores, lotura metal eh, y poca. Eso. Puto. Entonces, eh, TSMC ha empezado a decir que viene el lobo. Eh, aparte de la escasez de materiales que ya hay y de transportes y movidas, que tal? Eh, TSMC, que es una de las empresas que más chips fabrican en el mundo mundial. Han dicho que, ojo, que van a empezar a fabricar un 20% más caro porque las cuentas no salen. Inflación. Eh, obviamente no. va a afectar... ya sé, no sé, la inflación. No, no, no solo inflación, sino que los precios del resto de cosas han subido. El precio de los carburantes ha subido la hostia. Y claro, si tú le tienes que vender a Foxconn, por ejemplo, para que fabrique los iPhones... ...3 millones de chips y se los tienes que llevar en mm, eh, camiones desde Taiwán... Hasta Shenzhen, en eh, sus camiones tienen diésel. Para, para, para, para. para. Pues eso. Para, para, para, para. Pues todo. ¿Los iPhones van a ser aún más caros? Claro. ¡Toma, venga! ¡Fanboys de iPhone! ¡Payaso! A pero, pero, ¡Payaso! Y pero, pero, ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Pero, pero.! Van te a seguir subiendo no, igualmente, ¡Perdóname! ¿eh? ¿De qué coño te ríes si el resto de móviles también van a subir? ¿Que el resto de móviles no cuesta 1200 pavos de base? Sí, sí, pero es que iPhone va a seguir subiendo de todas formas. Y va a seguir subiendo de otras formas Es iPhone Es que es es que, es que que es que el fanboyismo este es ridículo Lo que acabas de hacer es ridículo Y te ha, y te has quedado fatal eh, cualquier, móvil, cualquier móvil Cualquier móvil Que tiene la calidad de un iPhone No cuesta 1.200 pavos. Estamos hablando de gráficas No de móviles Vuelve a las gráficas El 20% El 20% de 1.200 <risa> Me encanta porque estamos sacándonos La chorra talibán cada uno. El 20% de, de, de 1.200 Y ya va En plan de Habla de las putas gráficas Yo en plan de Eres un payaso Y tú queriendo contestar El 20% de 1200 es bastante más que el 20% de 300 pavos. A ver, pero cariño ¿Y tú mío, cuánto crees que se cuesta hacer un iPhone? Que da igual. ¡No 1200 pavos! Vi en una noticia que ponía 80 euros, pero hace unos años. Hombre, no, eh, no cuesta un, 80 un, un hacer Un iPhone sí, en materiales. Ya, en un, materiales, más o menos, un, y todo eso. 80 pavos un iPhone. Un iPhone en materiales cuesta entre 120 y 150 euros. Eso me cuadra, vale, es te el dije tema. Unos, hace que el años, iPhone era. no es solo sus materiales. Hombre, claro. Es el porque nombre, esa manzanita mordida. No, no, no, es solo el nombre tampoco. Pero es... también es nombre. Es eh, la tecnología que, que se usa, la investigación, el desarrollo, el, las patentes, eh, el software... Y el todo prestigio, software? en gran medida el prestigio. Y la marca. Y la marca. Yo no estoy diciendo que Quédate no con el marca. último. Me vas a decir que Yo... FIFA 22 no es FIFA 21. Yo no estoy diciendo a ver, que pero no, pero, pero no es lo mismo. Es como decirme, me he comprado una, una básica como me he comprado una de Nike aquí o Gucci o Off-White. Vale, pero dime qué cambio hay entre iPhone 11 y iPhone 12. Por ejemplo. Por ejemplo. Una cámara más. Por ejemplo, vale. ¿Y por eso el precio aumenta? ¿Cuánto? ¿150 pavos? No, pero no, es no. que no estás comprando solo un móvil, estás comprando el nuevo iPhone. Bueno, ahí es, ahí es a donde quería llegar yo. Que por mucho que, que sí, cueste mucho pero o que poco. ¡Bienvenido al capitalismo! Por mucho que ¡Bienvenido al capitalismo! Por, si mucho, por mucho que cueste mucho o poco eh, crear iPhones o lo que sea, o lo que cueste la marca. Si de por pero... sí, por pagar la marca, pagas un huevazo de pasta, pagas un 20% más por verdaderamente el precio que vale, que es pero el tema esta, del te estás, transporte... Te estás centrando en un, en un actor que no es el único que hace esto, porque sí. Samsung hace exactamente lo mismo, exactamente, y no vamos señalando a Samsung. A Samsung porque, le meto mierda igual. ¿Por qué? Porque Samsung resulta que tiene una gama baja que vende como churros, sobre todo en España. Bueno, cada vez menos, pero vende venden como churros. Pues en fin... Eh, los el, el, los señalar, el señalar solo a Apple diciendo, no, es que Apple, no, es que va a subir los precios de todo que estamos hablando que estos señores... Bienvenido a Venezuela TSMC... <ríe> Hostia puta Eso es peor que lo que he dicho yo eh, TSMC venden para todo Cristo, y es que encima hay otra, otra historia por detrás, porque TSMC es una empresa taiwanesa que tiene eh, las relaciones con China que tiene... En China es donde realmente se fabrican las cosas. Estos solo hacen semiconductores y los venden a kilo, prácticamente. Y, obviamente, eh, China le interesaría tener un monopolio y un control también sobre esto. ¿Por qué más. Porque los surcoreanos se lo llevan calentito, los taiwaneses se lo llevan calentito, y China se queda... Pero que te lo estoy diciendo yo, o sea que, vale, eh, eh, perdón, afecta... perdón, perdón, perdón, inciso. Borja, eh... Taiwán era un protectorado, ¿no? No es parte de China. O es una. Protectorado de Marruecos. Es una especie no, de colonia extraña. Digamos que allí todavía <risa> es fiel al régimen chino antiguo, al maoísmo. Es una historia. Política. ¡Toma! Perfecto. Vale, eh. Vamos, que van, que van a su puta bola. Vale. Y, eh, y, y Mainland China quiere su tarta. Que los de Taiwán no tienen que jugar solo tres horas a la semana. <risa> Ojo. Cositas. Pero a lo que me refiero yo es. Vale, eh, va a notarse la subida en todo. Estoy de acuerdo, sí. ¿Claro? Pero repito, que es. El 20% de 300 pavos es mucho menos que el 20% de 1200. No, no, no. no el, el, el, este el 20, es el, producto, el base, del producto base. El producto base ya cuesta 1200 pavos. No, ha no, subido el producto base. De los, ah, te a componentes, más de los componentes, de las partes, no del producto hecho. TSMC no hace. Envidia, me cago en tu vida. Pantallas. TSMC hace LEDs. Te ah, tú un... si quieres comprar eh, un, una PC por partes, ahora es como si el refrigerador, en vez de valer 40 euros, vale 50. Vale, sí. Bien, pues, pues eso, en más total más. te va a salir X% más vale, caro. Pues, cuando, sí. cuando tú, vayas, del cuando uso tú vayas, del, vayas a comprarle un ordenador a Alienware, te va a decir, pues mira, eh, hasta cierto punto igual eh, absorbo yo esto, pero eh, te tengo que subir 10 euros más. Vale, la cosa está en siendo iPhone, porque es iPhone, suponiendo. ¿Pero ¿Qué coño tengo con iPhone? Por qué ¿Por qué te es, te porque es, porque es iPhone. la marca cara que conozco de móviles. Entonces, ¿En sí, Samsung bien. hace lo mismo. Samsung hace lo mismo. Y yo también he enseñado la Samsung y te explico el porqué. Porque eh, tienes la coña y yo la voy a seguir haciendo. Se cae el iPhone, se muere el dueño, se cae el Samsung y explota. Entonces, <risa> dicho esto, dicho se esto. muere el dueño porque está a la brota. <risa> Conclusión, joder. básicamente. Conclusión, una mierda a los dos. Eh, <risa> bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es la cosa? Siendo iPhone. Vamos a tomar de base, ha dicho Íñigo que costaba más o menos entre 130 y 150 pavos. Sí, lo que Vamos sea. a tirar a lo alto, 150. 150 pavos. Okay, que, si que... costando 150 pavos, hacer más o menos el, el, el móvil entero, lo vendes por 1200, aunque se te encarezca, aunque se te encarezca, perdón, únicamente 50 pavos a un precio de 200, ¿por cuánto lo vas a vender? Okay. Tengo que darte una cosa. No hay tanta diferencia en hacer un Xiaomi que un iPhone de alta calidad, de los dos. Entonces dime por qué esto es 4 veces más barato. Eso no es Ay, hijo mío, ahora pues más, ya la está. Eh, si pagas solo Pero, ver, la señores, marca señores, por señores, mucho señores, No, que pag si no pagas solo la marca. Señores, vale, pagas, perdón, perdón, pagas perdón, perdón. si pagas si pagas, pagas mayormente la, calidad, la marca, pagas la calidad, pa pagas todo vale estás toda usa... la marca sí, pero si tú no quieres pagarlo no pagas eh, Vale, no. Pero lo, que me refiero... lo que tú quieres por eso vivimos en una economía un capitalismo vivimos en a la pero la a lo que me refiero es a lo que me refiero es si de por sí pagas la marca mayormente sí, el móvil se, es, es, será buenísimo lo que tú quieras pero si mayormente lo que pagas es la marca precisamente como pagas la marca y como ya de por sí encarecen el precio lo que les da la gana a nada que se encarezca un poco el coste de producción ¿cuánto van a carecer el precio de venta al público? pues depende Esto que tiene de lo que gráficas. cada empresa de, eh, sí, sí tiene que ver con las gráficas, depende ah. de lo que cada empresa esté dispuesta a absorber, porque a ver empresas que dirán, bueno, tengo un margen de beneficio más alto, que eso es entre comillas mentira, porque nunca tienes un margen de beneficio mucho más alto que tu competencia porque nunca vendes mucho más alto que tu competencia realmente, entonces cada marca podrá absorber lo que pueda absorber eso es así entonces cada uno hará los cambios de precio que vean, pero esta noticia al final va a contar que las materias primas, es decir, lo que... Est no, no esto, esto no es una materia prima, esto es un manufacturado, pero me da igual. Eh, lo que está al principio de la cadena también se está encareciendo y también habi está habiendo escasez. Ahora efecto mariposa. Porja, tú que estás hablando con nosotros desde un MAC, opiniones. ¡Qué argumento de mierda! ¡Qué argumento de mierda! Lo suficiente para poder alegarle. Puedo, puedo hablar con algo de conocimiento de causa al menos, porque efectivamente utilizo el sistema operativo de Mac mucho en mi despacho y sin embargo mi móvil es un Xiaomi, el o aquí. Entonces, eh, tengo, Una de las pocas personas decir, que usa Apple y que el respeto. En el, el, el, el lo mejor de los dos mundos. ¿Qué, sí. ¿Qué te voy a decir? Pues mira, Apple lleva aproximadamente desde 2007, la famosa conferencia de Steve Jobs para presentar el iPhone, lleva aproximadamente 14 años vendiendo los móviles al precio, no voy a decir, al precio que les ha dado la gana y se ah, lo bien, sigue. Comprando. Claro, bien. Y en 14 años la gente creo que ha sido perfectamente capaz de tener un modelo, dos modelos, tres modelos, el modelo de la competencia, el otro, el de la moto, me parecen peores Samsung, también hay que decirlo, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que si 14 años después siguen pudiendo y Apple ahora mismo puede mantener el precio, puede subirlo, puede duplicar, va a dar igual, van a seguir vendiendo. Algo bueno estarán haciendo. Efectivamente. ¿Que no así, gusta, así que menos… Respeto. A mí tampoco me gusta muchas cosas de Apple. Y Íñigo y yo hemos tenido esta conversación muchas veces, porque yo no compraría un iPhone? Podemos hacer un vídeo de eso, a ver si nos… Si ¡Venga! ¡Venga! ¡El hate vende! Pero… Pero, ¿qué? pero, pero no por la calidad… Amigo respeto Tranquilo, la calidad, tío, respeto bro. la imagen de marca y respeto lo que ha conseguido Apple y respeto a quien le gusta y eso es lo que yo creo que hay que hacer. No hay que creerse mejor o peor por considerar que un producto no escucha, es para escucha. ti. Escucha. Un Ferrari probablemente tampoco. A lo mejor hay gente que piensa que un Aston Martin es mejor o hay gente que piensa que un Seat Panda y tiene todo lo que necesita que es un coche para ir del punto A al punto B. Las marcas hacen eso. Claro. Escucha, escucha, a este señor que tiene mucha razón. Sí, sí, que por, lo sé. Porque ponerse en plan hater no lleva a ningún lado. Vale, yo me o sea, pongo, yo me pongo el plan hater con una razón. Y es que yo lo entiendo, o sea, y lo entiendo perfectamente lo que has dicho. Y quiero quedarme con esa frase en específico. Eh, no es sentirse mejor que nadie ni peor que nadie. No, yo lo digo por, yo tengo, de hecho, yo tengo un iPad. Yo he tenido un iPad, y lo tengo, y tiene sí, seis años el iPad. Sí. Entonces, yo hablo desde un conocimiento de causa de que lo he usado. Va, va, va, vamos a... Empezando va, por ahí. pero ¿Tu problema es con la, lo que con, hablo? con la cosa, con el móvil, con el iPad, va, o con va, la gente? Pues, mi problema es con el sistema operativo y con la gente. Yo yo entiendo, el problema es la gente, no la marca. Yo barca. entiendo que el sistema, operativo, el sistema operativo, de por sí, tiene ciertas limitaciones. Ya estábamos hablando antes de las APKs y todo el tema, hasta ahí. Sí, todo, eso, eso lo Y compatibilidad de... Es eh, verdad. Y compatibilidad de ciertos... Ciertos eh, tipos de archivos, ar, cierta ar, de Ahora, sí, ahora, que ahora, acceso, ahora yendo por ahí, dime tu, dime la verdad. Digo. Eh, ¿Tu iPad sigue funcionando? Mi iPad sigue funcionando. ¿Sigue funcionando bien? Sí. ¿La Tiene batería? un rendimiento fluido, las cosas van bien... Intermedio. Puedes hacer lo que tú quieras. Intermedio, sí. Vale. El iPad, el, La tablet que tengo ahí fuera para controlar los, los streams que hacemos sí. los fines de semana... Eh, es una tablet que tendrá 3 años Vale eh, La tablet en cuestión eh, Creo que me la financió Euskaltel Creo que eran 150 euros Sí O sea, fíjate el nivel de precio no abre ni una puta web solventemente. ¿Qué es yo lo que durabilidad, te, está, ¿qué, qué te está vendiendo Apple? En durabilidad de iPad no me puedo quejar. Claro. En eso, en eso claro. te, en eso te Entonces, voy a dar toda la razón no, porque eh, la tienes. Perdona, no, vamos a, perdona. no vamos a señalar. No, es, es que esto es como señalar al votante de Vox. Eh, no vamos a señalar al consumidor que resulta que tiene un, un, un cier, unas ciertas opciones y dice: Pues esta me aporta esto, voy ahí. De, debo decir que yo sí también de iPad. Dos. Dos, dos iPads eh, o, que, de, que, o del que, iPad, ¿Qué, qué iPad? Es, es que uno, el antiguo, no le va la batería Yo tengo el iPad Air 2 Eso es viejo, eso es muy viejo Eso eh, es muy viejo Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo, de durabilidad, de, en general del iPad, no me puedo quejar De la batería, tampoco, de momento eh, Tengo amigos que han tenido problemas Sí, en mi caso, no lo ha sido También hay que decir que lo he tratado como lo empaño Más que nada porque claro. es el iPad También tengo que decirte una cosa La bromita cuesta 950 pavos la bromita te costará lo que te cuesta. La bromita cuesta Pero... 950 empezando por ahí. Y segundo, eh, lo de la computabilidad, eso ya lo he dicho, Entonces, hasta ahí todo bien. Y precisamente lo que decías tú, Borja, de no creerse mejor que nadie. Vale, yo lo digo por conocimiento de causa, de he usado el iPad, sé lo que es, sé lo que es el producto y sé las opciones que te da y cuáles no. Eh, y porque... Al igual que ha dicho Villalba, también tengo problemas con la gente. El sistema operativo sí, de por sí no me es nada cómodo, porque no te da accesibilidad ni eh, al explorador, ni a accesibilidad de archivos, ni a conectar muchas cosas muchas veces. He intentado conectar un teclado con RGB y te dice que no, no puedes. También puede ser que esté un poco para, obsoleto. ¿Para sí, qué quieres un teclado con RGB en un puto Porque era iPad, el único me teclado me que tenía, pero es un teclado con RGB simple, o sea, no es un, no es un Logitech de no sé qué, es un teclado simple. Íñigo creo, iba a mencionar, Íñigo creo que conoce esta frase, yo alguna vez se la mencioné a, a mi ex socio Kepa, cada vez que Apple no le dejaba algo era, ¿pero esto por qué no se puede hacer? porque Apple ha decidido por ti que eso no te interesa? Sí, efectivamente esa es la cosa, sí, sí. Pero, pero aparte de pero, eso... Pero, pero además de eso, te diré otra cosa, Borja, una de, a lo que tú dices. Eh, una cuestión es que mmm, Apple decida cómo es su producto, pero otra cuestión es que el consumidor... Eh, no esté haciendo una decisión informada sobre ese producto Lo que podemos con, eh, condenar es que no haya información acerca del producto Pero tú sabes lo que es un, un iPad Sabes lo que te venden los productos de Apple Tú pones eh, lado a lado una web de mm, un fabricante y una web de otro fabricante Y ves cuáles son las diferencias en mi caso, a, nivel, a nivel de lo que te vende cada uno Porque algunos te ponen las especificaciones bien grandes Otros lo que te venden son las funcionalidades entonces, bueno, Apple eh, en ese sentido es bastante poco transparente o tiene unos estándares propios que no puedes comparar con nada Claro, pero vale. es, eso, eso, ver, eso es arte, y arte de la marca y que te salga bien Eso, eso es cierto, pero si, si lo que estamos diciendo es que no hay información para que el consumidor eh, decida Pues bueno, yo entiendo la, la crítica y la crítica enfervorecida, Pero lo que no puede ser es que señalemos al consumidor por hacer la decisión que hace o sea, y, y es lo mismo que he dicho antes con los partidos políticos. Tú no puedes condenar al que vota a Vox. Tú puedes condenar a Vox por lo que dicen, pero no al que le vota, coño. Y quiero comentar que esto es un tema muy relacionado con los chips, la verdad. No sé para qué trabajamos en el, en el guión y eso. A ver, lo, eh, un... lo último que me queda de comentar a mí es precisamente lo que decías tú, de la gente, porque al igual que ha dicho Borja, de la superioridad de no sé qué yo no me creo superior a nadie por tener un Xiaomi a mí me encanta que esta, esta cosa ahora mismo con la SDTAC que le he metido, que tenga 420 gigas de almacenamiento, pero también sé que hay iPhones con 256 de base que es brutal, sí, ¿cuál es la cosa? que las, las personas, la mayoría de las personas que me he encontrado con iPhone, se creen ellos eh, superiores eh, por ey tener bro, iPhone, hey bro, pásame el iPhone, es que esa es la cosa es, hay un meme que vimos respecto a eso, que no se cumple siempre, la cosa es que la mayoría de gente que me he encontrado con iPhone, se creen superiores ellos por tener iPhone. Eso, vale, es, pero ese eso, es el eso, problema. Es, eso es la sociedad. Entonces, ya no no tiene nada ya que ver con los chips. Ya no es que me enfade. <risa> <risa> ya no es que me Villalba enfade. Está al punto, eh, Villalba. No nos ya no, no es que me nada. enfade solo con la marca. Yo con la marca tendré mis más, tendré mis menos. O sea, eso no te lo voy a decir, pero es un hecho que Apple es uno de los grandes de la industria. Pero yo también sí. me quejo de la gente. No es que digas, no, es que no condenas a quien vota Vox. Es como si viene quien vota Vox y te les en la cara que tu partido político ver, es una mierda. Pero es, que, es vale, como los pero, que llevan ropa entonces, de marca. Entonces, ahí condenamos las actitudes individuales de quien se cree superior por una circunstancia X o Y. Yo tengo pero, mis más y con la empresa, car pero car la gente no. Carmona, es como el que te viene con ni, un BMW. Ni, ni no la verdad. Esca. Lo que pasó es que alguien con un iPhone te robó la novia o algo así. <risa> es posible. Yo no lo descarto. O habló de ti mal en Twitch, o como... Te he hecho una... <risa> como ha dicho Gorka Artaza, yo no he sido. No, no, no, no. no pueden hacer la eso, La verdad, ha sido. No pueden hacer eso, créeme. Yo te digo una cosa, Gorka Villalba, ya para terminar con toda esta historia. Este chiringuito en el que tú y yo estamos, y Borja por una por extensión temporal también, es el chiringuito de Gaisca Carmona. Por lo tanto, si él decide que aquí se habla de por qué los consumidores de iPhone son unos hijos de puta, aquí hemos terminado. Y punto sí, y, y también que aumenta las views, ¿eh? Sí, sí. Mira, Hombre, el, es que el, el hype vende, ¿qué? Y la próxima vez harás otro guión. Oh, Siempre, lo Esto, noticia, Siempre lo hago esta yo, noticia yo. <risa> para, Esta noticia la he hecho yo ¿Y para qué? Y de esta noticia hemos hablado menos tres Bienvenido a mi vida haciendo guiones de Guimiro Sí, pero creo. tú no estás buscando los tips Bueno, ya que tenemos el tiempo que tenemos Voy a decidir una cosa que no os va a gustar Pero la voy a decidir yo Las dos noticias que quedan van a ser Ahora mismo en este punto, noticias rápidas Vamos a ello Y para eso me informo yo del pujo. Bajo, bajo, venga Player Unknown's Battlegrounds También conocido como PUBG Después de ser un exclusivo de Xbox Y pasar a PlayStation 4 Finalmente se ha hecho free to play Vaya eh, Bajando de los 30 pavos A absolutamente cero A partir del miércoles 12 de enero Ya pasado Se puede adquirir a través de Steam PlayStation Store Y Xbox Store De manera completamente gratuita Aún así No se han rendido Y tienes un sistema de pago De 13 euros Que es pago único Y te da ciertas eh, ventajas Dentro del juego sí, sí. Y con la migración Al modo free to play Solo los jugadores Que previamente hayan Comprado el juego, podrán acceder a las rankings. Además, si lo descargáis en Steam, os viene con dos archivos extra de los que no me fillaría yo mucho. Eh, ¿Opinión? Ta, ta, también puedes pagar una, el juego artístico, pagar 12 euros sí. para también participar en rankers. No efectivamente es... Efectivamente. Que, que me he informado. Así me gusta. Se ha informado, se ha informado. No le ha servido, pero bueno, no, se no, no me ha tocado hacer noticia mí, eh, nada. Además de eso, Fortnite vuelve a Android es y a IOS. Mía. Esa no, sí, es mía. Has puesto azul encima de verde. <risa> <risa> Mediante el uso de GeForce Now y Safari van a poder jugar los, los jugadores de iPhone y Android al Fortnite de nuevo. Eh, en una especie de beta que mmm, se ha registrado todo Cristo y su abuela también Salvo nosotros Y a, por, básicamente porque ahora mismo es la única forma de jugar a Fortnite desde iPhone y desde, desde iOS Borja, tras los cuatro problemas y medio que hemos tenido con Fortnite, ¿qué opinas de esto? Pues creo que en mi vida he jugado a Fortnite y seguiré sin hacerlo No, yo te digo por no lo de las lo yo te digo por las peleas Apple, Apple, Fortnite, Epic, cosas Ahí es donde sale el rencor a la Apple Uh, qué voy a opinar? Pues que si la justicia ha hablado, pues eh, que hay que hacerle caso, ¿no? Acatar las sentencias judiciales, sí. como dicen los políticos Sí, sí es, eso es verdad, pero yo te, de, te hago la matización en esto, aquí de lo que estamos hablando es que lo que está disponible a, en, eh, en iPhone y en iOS es Nvidia GeForce Now El no, sistema no, de suscripción no, no es el juego, tú, el el servicio juego de no, tú, no, tú no te lo puedes instalar en el, en el móvil, entonces eh, porque, en porque un juego no se puede instalar, o sea, porque esté prohibido que un juego se instale nativamente en una plataforma concreta también está prohibido que ese juego se instale, se, se, se juegue en streaming ah, esa es Podre. una buena pregunta o a lo mejor es una forma que han encontrado de esquivarla de momento, no sé, Cuando sí. entre unas semanas estamos contando que se lo han baneado otra de vez. De momento es una meta. Claro, de, de, de todo esto que hablábamos también del elitismo de Apple y no sé qué, Apple sí que es cierto que controla qué aplicaciones entran en su en su store, eh, ¿Apple tendría que empezar a controlar los contenidos de las aplicaciones que entran en su store? Porque resulta que, y a partir de ahí, ¿tiene que controlar lo que publica Netflix? Y si no le gusta lo que publica Netflix en su esto o le hace competencia porque Apple tiene el Apple TV Plus, lo tiene que Eso quitar. Eso es lo que llamamos una práctica monopolística. Tal y como, tal y como eh, ha dicho Borja, tal y como ha dicho Borja, pueden duplicar el precio de los iPhones si les da la gana, pues harán lo que les salga de la polla. Eh, también. pero no creo que le salga muy bien quitar Netflix, la verdad no creo que pero, sea una jugada muy inteligente de su parte quiero decir he, he llevado el tema a, a la, al, a, extremo. A la, al extremo absurdo no, pero tiene pero, sentido. Pero, pero es que es esto o sea, no puede haber absolutamente nada de Fortnite en Android y en iOS pues probablemente esto Termine en un juzgado Y probablemente un juez Determine claro, esto porque... están las... las condiciones generales De usuario A ver ¿Quién de vosotros Ha leído y aceptado Las condiciones generales De uso de Apple? Aceptado Aceptado Aceptado aceptado. aceptado. ¿Pero se la leyó? He venido, he venido mi alma yo, yo, yo, no, yo no he leído nada En las condiciones Yo he venido aquí como... A hablar de mi libro en y si la... no se habla de mi libro Yo me levanto y me voy en la... o sea, Eso es una yo referencia he venido aquí A volver. hablar de chips es una referencia. En las condiciones de iTunes pone, pone que no puedes pone, usarlo para hacer bombas, así que... ¿Qué? ¿Qué? Te lo digo de verdad. <risa> te lo digo de verdad. Es verdad, es verídico y es real. Y dicho Pero esto... Creo que, que tengo titular. ¿no? Creo que tengo titular. Borja, ¿qué has dicho? Que no te hemos oído. Te digo que eso podían haberlo hecho en los Samsung Galaxy también. <risa> ¡Hostia! ¿Y en los Note? <risa> Madre mía. Vamos a pasar de tema, ¡Oh! Banjo-Kazooie llega a Nintendo Switch, a ver cómo te apañas con esto ahora, Kaiska, venga, venga. No me toca a mí. No, no, ah, no. Vale, pues venga, seguimos. Se presenta una serie de café de Netflix, se estrenará el 18 de Febrero. También hay... Falta de respeto. Y añadir que también saldrá una de C Cyberpunk y Resident Evil. Sí, pero no sale ese día, y me parece una falta de respeto. El 18 de Febrero sale el Horizon Forbidden West, es el día de Horizon Forbidden West, no puedes sacar nada el día de Horizon Forbidden West. Cierra la boca. Cerrala tú. Cerrala el orto. Eh, lo último, en una reunión del Senado italiano, una reunión, perdón, del Ten Senado italiano, con lo que dices. fue interrumpida por un vídeo Rule 34 para quien eh, viva debajo de una piedra, la H palabra. No, para no, quien no, siga viviendo no. debajo de una piedra, buscas Cállate, que lo busquen ellos. buscas Rule 34 en internet y traumaos. A ver. De Final es, Fantasy. Es que básicamente. El senado italiano, la política italiana, es un puto chiste. Eh, el otro día al papa le pusieron Undertale. <risa> Perfecto. Le pusieron la música de Undertale, eh. literalmente, y el papa encima le encantó. Si queréis saber más, si, si más, más de esa noticia, mirad el último capítulo. También. Y no además, no solo le encantó, sino que ahora podemos decir oficialmente... Que el Papa Francisco es gamer, me quedo con esto <risa> Hala. Eh, Cállate, quítate su la sudadera Y vamos a presentar a, a, a los que vienen Porque... ¿Quién viene, Ñigo? Exhibicionista Exhibi uh, es que tengo, es, No, es que tengo bastante calor uh, sexy. En fin, vamos a eh, presentar A Neko y okay. de Munetic Studios Que van a hablar hoy con nosotros De eh, One Last Breath Así que vamos Para adentro, es un juego muy interesante Y que tiene encima eh, mucha, mucha Inspiración detrás, así que Vamos, los chicos.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 eso es, porque al final es como que tú te manejas tu tiempo, si quieres trabajar 8 horas, trabajas 15 horas, si quieres trabajar 15, trabajas 15 si quieres trabajar más, pues trabajas más al final es es un poco eso claro. eso también es verdad, eh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 Hoy habéis visto lo buen técnico de sonido que soy. Y de vídeo también. Que ha arreglado la cámara. Y no sabéis para ni Y no sabéis ni enterado Buah, Chaval, si es que esto es la polla con cebolla. <risa> a que sí. Está intentando hablar y yo lo tengo muteado No soy tan buen técnico de sonido. <risa> Borja, ¿qué decías? En el momento. ¿Eh? Eres, eres buen técnico de sonido a ratos, inspiración. A ratos, me dan, me dan ramalazos por ahí. Eh, no sé, estos dos se están muriendo por aquí de la risa, no entiendo nada Es que la frase que has dicho es por lo menos del siglo pasado ¿De qué? El... ¿Un, un poquito García Lorca <risa> <risa> en fin, yo voy a tirar para adelante con este programa Porque nadie más lo hace Recordamos, para terminar, primero Tenemos un sorteo, vamos a sortear dos claves Del juego Wukong, un juego maravilloso y estupendo Ni de Playstation Tales, plataformas 3D Los detalles en eh, Twitter En Euskadigital Digital y en Gaming Room sí, barra ed. En los dos tenéis las todas horas? las cositas Las bases, las movidas legales Todo lo que hace falta Todo está eh, ahí no? Todo, todo. No? ¿Qué? Que es viernes. Es viernes y ocupado lo sabe, venga. Cada día nos gusta más hacer esta Literalmente. vida. Literalmente. Cada, cada, cada día es más tonto. O sea, ¿por qué es que lo hacemos más tonto? Pero es brutal. Eh, dicho esto, ahora ya sí. Ya, ya retomas tú. Sí, retomo yo. Tras haber <risa> hablado de noticias varias, eh, Borja, gracias por gracias por los jingles también, la voz en off. Y gracias por acompañarnos hoy. Eh, tras la puta locura con Apple. Gracias, eh, ¿Quién era el, el de Apple? Que siempre los lío. El de Apple. Steve, Steve Jobs. Steve, Steve, Steve, Jobs, Jobs, Steve, Jobs no, Steve Jobs. No es el sí. de Amazon. Es que no, me, el de por Apple eso siempre me lleva ah, Bueno, eh, este. vale, pues Steve Jobs, gracias por darnos esta joyita. Entonces, <risa> <risa> porja, gracias por estar con nosotros, de por las total. labores de abogado, eh, cosas legales, etc. Y, y gracias por apoyarme porque estos dos se meten conmigo. Y yo he venido a hablar de Beats. De, de chips De, de, mí, de, chips, de chips. Tú, tú venías a hablar de NFTs. A ti Ahora te han comprado la competencia eh, Gracias Íñigo por tus labores de técnico Se han ido a ratos como ha yo, dicho Borja yo, yo voy a ponerme a partir de ahora a hacer el programa así Porque es que vamos de vamos lado a... la programa Pues abajo y sin frenos yo, eh, Eso me dijo Juanjo <risa> <risa> ¿Pero quién es Juanjo? Su profesor de euskera Joder. Eh, Íñigo gracias por, por esta joyita también Gracias, ya lo puedo, ya lo puedo. Y Igor Cavillalba también, eh, me dices literalmente a las 3 de la tarde, según si salimos de clase, que tienes sueño y aún así vienes aquí, son las 8 menos 20 ahora mismo. Estoy, ¿Un mu estoy muerto por dentro ahora mismo. Ya lo sé, cuento con ello. Por lo tanto, eh, eso, eh, agradecimientos generales. Miquel, en producción, gracias también. Y a los oyentes, a toda la gente que nos acompaña en Twitch, a la gente que está suscrita al Patreon, a la gente que es suscriptora de Twitch. Gracias Borja otra vez. <risa> eh, es que también es sub de Twitch, está aquí así que... Hostia, tendría que poner aquí el rótulo Estaría guay. Debería poner el rótulo porque eh, creo recordar que la lista Estaban Aitor Brazola, Iván Eguía ¿Sí? Aitor Marañón, sí. Charlie Encinas sí. Y Borja Arbosa que Estamos nuestros, consiguiendo un nivel de apoyo impresionante eh, Y nos queda nada para llegar a los 100 Follows en Twitch, yo no digo nada vamos a ir. Eh, Así que dicho esto, gracias a todo Cristo Que participa, que no participa, que escucha Que todos los indies, la industria Estoy muy contento. ¿no? ¡A mi madre, a mi padre! <risa> Voy a marcar una diana grande en 9 segundos. Nah. Eh, por lo tanto, más noticias, eventos, curiosidades, entrevistas y de todo dentro de muy poco. Nos vemos y nos escuchamos. No hay música. Es que no hay música para, para terminar. Es que lo ha reventado todo. Es que... ¿Qué pasa? ¿Cómo reventar de mesas brava? de mezclas en 5 segundos? Venga.